Duarte nos encontramos donde un conjunto de jóvenes iniciaron un via crucis el pasado sábado. Pretende llegar hasta el Congreso de la República Dominicana, esta peregrinación en contra de una posible reforma constitucional en la República. Efectivamente, el sábado aproximadamente a las nueve y media de la mañana iniciamos este via crucis desde el monumento a los héroes de la restauración en Santiago hasta el Congreso Nacional. Desafiando la distancia, eh, el calor, la santa temperatura, eh, el peligro, poniendo nuestra vida y nuestra integridad tanto física como emocional en peligro, ya que cuando vemos cualquier compañero lesionado, eh, realmente hemos pasado muchas vicisitudes, pero entendemos que la defensa de nuestra constitución y de nuestra democracia vale la pena. Se preparan para llegar a la parte frontal del Congreso Nacional para elevar su voz. Al principio éramos 63 jóvenes, fuimos, para medida que fuimos avanzando, ido eh, disminuyendo, eh, justamente hace como media hora hubo un grupo de seis que fueron intervenidos por el pues, 911 como estudiantes, eh, muchos eh, dirigentes, dirigentes estudiantiles, somos estudiantes todos, eh, decidimos buscar una manera de llamar, la, de apelar a la conciencia de los legisladores para que no mancillen nuestra carta magna porque cada vez más vemos cómo la institucionalidad de nuestro país y cómo se van perdiendo los valores. Y ya la, eh, la juventud está cansada de que tras generación tras generación se mantenga un estado débil, fruto de que no se cree y no se respetan nuestras normas. Viendo las inquietudes y las necesidades que tiene nuestro país y con la intención que hay de reformar nuestra Constitución, eh, apelamos a la sociedad a los jóvenes que se interesen a esta lucha y que, por ejemplo, que Danilo está haciendo con una gestión de gobierno, pero que no la pueda dañar con otras redes. Escucharon las declaraciones de este grupo de jóvenes. Iniciaron 68 precisamente, ya quedan pocos, ya que tal como lo manifestaba hace unos minutos, algunos han sido trasladados a centros médicos para recibir atenciones. La constitución no se vende.